llegado a Chipaque, uno de los lugares que siempre he querido visitar, y precisamente a visitar a una de esas familias colombianas que han sido un ejemplo a seguir. Ellos me escribieron y yo dije, Dios mío, yo tengo que ir a visitarlos lo más pronto posible. Traje a Patacón porque como les parece que ellos son fans de Patacón también. Y llegamos a visitar a nada más y nada menos que a Nubia. Alejo y a David. Vamos a conocer un poco de su trabajo, cómo lo hacen, con todo el cariño y amor que lo comparten en sus redes sociales porque acuérdense que ellos también tienen canal de YouTube y estoy tan contenta de poder compartirles esto porque esto es lo que tenemos que resaltar de nuestro país. Estas familias son las que me hacen orgullosa de ser colombiana. Entonces, Patacón, ¿vamos? Él ya vio a las gallinas. ¿Vamos? ¿Dónde están las gallinas, Patacón? ¿Dónde están las gallinas? ¡Hola! Hola, hola, hola Patacón. Hola, hola. hola, Laura. ¿Cómo están? Bien, Qué emoción ya, ya. estar aquí. David, Alejo, llegamos aquí a la casa de ustedes con Patacón. Yo creo que él es el más feliz de estar por aquí. Eh, ¿Y su mami? Eh, ¿Ya viene? Ya viene, sí, ya viene en camino. Yo estar allá con mi abuelita. Bueno, imagínense que vinimos acá. Porque yo quiero que ustedes me muestren un poquito de la vida que tienen acá en el campo Que me muestren esas tareas que ustedes hacen todos los días Y, y bueno, y Patacón quiere jugar ya con ustedes ¡Hola, Hola. Yo soy Jaime Alejandra Rivera Gaona Y yo soy Arley de Gaona Gaona y mi mami no está Hoy les vamos a enseñar a, a... alimentar a las gallinas Un poquito mostrarles a, a las gallinas A la arriba y... Vamos a enseñarle ah, Le vamos a mostrar un cultivo de tomate y muchas cosas más. ¿Oyeron? Vamos a ir a alimentar las gallinas, vamos a ir a ver a las vacas y a los terneritos que tienen y también vamos a ver varios cultivos que ustedes tienen acá, ¿no? Y Nubia ya viene, ¿cierto? Ah, llegó! Bueno, mi Nubia, ¿qué hacen acá normalmente? Eh, nosotros eh, nos levantamos a aproximadamente las cinco a las 5 de la mañana y... Hacemos aromáticas, hacemos pachurra en la cama ¿Hacen qué? Pachurra, a la que <risa> pachurra? O sea, runches sí. Ay, Y qué rico. a las 8 de la mañana se está desayunando gallinas De ahí, el niño sube la vaca Arriba donde está ahorita la vaca Y ya yo voy a, me voy a trabajar Y ya queda el niño a disposición de aquí De, la, de cuido de todos los, de los, todos los, cana, los animalitos ¿Y hace cuánto tienen estas gallinas? A ver, Alejo, enséñame cómo les hacen. Eh, las gallinitas ya tienen conmigo dos años largos, dos años y seis meses. ¿Y ponen huevitos cada cuánto? Eh, ellas ponen huevos cada todos los días, pero diferente gallina pone cada tercer día. Cada tercer día, ok. ¿Y le tienen nombre a cada una? No. No. <risa> no. Solamente Florida. ¿Solamente quién? Floreada. La Florida. ¿Cómo Estoy se ya. llama la floreada? Floreada. <risa> ¿La floreada? ¿Y ya? ya? Floreada, ya. La única que se puede identificar. Bueno, mi novia. y aparte, bueno, tienen unas hermosas gallinas, la Floriada, nuestra favorita. <risa> aparte de que, bueno, todas las mañanas hacen su arrunche, ustedes tienen sus clases virtuales. ¿Qué es lo que más les gusta del campo? Uy, la, la, paz, la paz y la y tranquilidad, y tranquilidad que se siente. Y eh, eso es lo mejor que mi Dios nos ha regalado. Y yo no cambio mi campo por la ciudad, por nada del mundo. Y sí, las clases, como dijo David, yo también tomé clases virtuales. Para mí fue muy difícil porque eh, sí, uno debe aprender, o esas, se aprende más eh, presenciales. ¡Claro! Sí, sí. Y bueno, me estaba contando, David, que también tienen vacas, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí, Hay una vaquita que es de David. La vaca Lola ¿La vaca Lola? Así me decían en el colegio La vaca Lola, la vaca Lola Bueno, yo, yo sé que en este momento hay muchos niños De la edad de ustedes dos Que los están viendo en este momento ¿Qué mensaje le darían a todos esos niños? Que cumplan sus sueños ¿Que cumplan sus sueños? Sí ¿Y cómo los cumplen? Esforzándose Esforzándose <risa> Siendo responsables ¿Cierto? Mm. Sí. ¿Y qué más, Alejo? No tengo más que decir. ¿Y tú, David? Pues yo que si tienen una oportunidad eh, de venir aquí al campo, pues que la aprovechen. Eso es lo más mejor que, puede, que le puede pasar a uno. Venir al campo, compartir un día en el campo, con el campo. Y que tira. aprendan, ¿cierto? Sí, señor. pueden aprender ellos acá, los niños acá? Muchas cosas y fáciles como sembrar una mata, jugar con la tierra, eh, darle desayuno a unas gallinas, eh, aprender... jugar la vaca de David? No, no. <risa> <risa> no, esa no, esa no De una, bueno, eh, pues mi mensaje sería que sigan luchando eh, Sé que tenemos trompiezos en la vida, de ellos tenemos que aprender para para poder seguir adelante y cumplir nuestras metas. Y no que sigan para adelante, sea como sea, mi Dios nos da la licencia de seguir y hay que aprovecharlo al máximo. Bueno, y para esas personas que no están atravesando el mejor momento, de pronto por la pandemia, por todos estos cambios climáticos que hemos visto que están pasando y ahora en nuestro país, ¿qué mensaje les darían? Eh, pues que se aferren a Dios, que Dios nos tiene en una prueba, y esta prueba es para unirnos más a nuestros seres queridos y que algún tiempo yo creo que llegue eh, para poder, poder seguir trabajando como venían continuamente. Ah, sí. ¿Sí? ¡Lo mismo! <risa> pues que ayuden a los campesinos que están perdiendo con sus cultivos. Eh, pues yo, eh, pues las personas que están pasando, que le han ido mal de la pandemia, eh, que se aferre a Dios, que Dios es el único que puede Y también que compartan en familia, que le saquen provecho eh, Ya que muchos muchas personas eh, por su trabajo no compartían en familia Pues ahora ya les llegó la hora para que compartan en familia Así es, qué mensaje tan bonito Bueno, ¿les parece si ahora sí nos dedicamos a que me enseñen todo lo que ustedes hacen en el campo? Claro Porque hay muchas sí. personas que no tienen ni idea cómo se puede aprovechar el campo todos los días y que hay muchas familias como ustedes que todos los días se levantan y luchan para poder seguir adelante, ¿cierto? Sí, señora. Y para sacar adelante la vida de estos niños que son repilos, ¿no, Alejo? ¿Cuánto se demora normalmente en que ya todo esté listo? Por ejemplo, veo que la manzanilla eh, está pues como que crece más rápido, más grande que lo demás, ¿cierto? Sí, la, la manzanilla ya está más alta. ¿Por qué motivo? Porque ella ya está para punto de cortar. Entonces uno coge con el cuchillo y la corta para comerciarla. Pero yo no sé cómo estoy comerciando. ¿no? <risa> <risa> y igualmente la hierba buena, la hierba buena más o menos crece. Allá así. Cuando tú le la llegas, entonces con el cuchillo llega corta. Entonces esta misma, si quieres, tú la puedes volver a sembrar y ahí va siguiendo cogiendo cultivo. Eh, el ya se demora aproximadamente en un mes de volver a, a, a empezar a, a subir el tamaño Pero es muy deliciosa para las aromáticas ¡Claro! David, ¿qué es lo que más te gusta plantar, cultivar? Ah, pues de todo un poquito <risa> ¿Qué es lo que más te gusta? Pues todo, yo pues... Ojo con mi matica. Sí, yo creo que todo Ojo con mi matica. Ya <risa> Ya digo yo <risa> Bueno, y si los niños están viendo este video, por ejemplo, ¿cómo les pueden decir a ellos cómo poder plantar en casa fácil? Bueno, Pero Alejo, ven, dale la, no le des la espalda la, a la cámara. Eh, puede plantar súper fácil teniendo su campo o su sitio para, para poder tener eh, tener su, o sea, su sitio adecuado para que dejen su cultivo ahí quietico. Lo puedes hacer en una canasta, lo puedes hacer en una canastilla de las que traen el mango, tener la tierra, las semillas y que le dure 6 a 8 horas de luz solar. También pueden sembrar en, en unas botellas, se le abre el huequito eh, y le echa tierra y le siembra. También pueden sembrar en ollas que ya no les sirvan, también las pueden sembrar ahí. Muy bien. bien. <risas> se puede sembrar en verdad en todos lados. En todos y tener, tener el sitio adecuado sí. para poder tener la asada o que le dé la luz solar. Y también en las botas. Y también en <risas> las botas también se puede sembrar. Bueno, y para el, el medio ambiente, para el planeta, ¿qué aporte creen que ustedes le están haciendo? ¿Qué hay más ahí? Bueno, para esa respuesta, pues todo el mundo estamos luchando para el medio ambiente, porque es la, la, el aire que estamos respirando, es, es como le dijera yo en una sola palabra, y es la importancia de, de, de que debe tener nuestro planeta fuera de contaminación. ¿Cierto, David? Pues el aporte que nosotros le estamos haciendo es, como, como le dijera, que como minimizar eh, la, la contaminación, o sea que no, que, que la gente que nos que nos están viendo, que nos están apoyando, pues que deje de comer como tantos de empaquetados, cuidar el agua, con eso así podemos contribuir con el medio ambiente y nos va a durar otros otros otros años el planeta. ¿Cómo podemos ayudarle a todos los campesinos que están en este momento eh, haciendo su labor y que de pronto no están pasando por el mejor momento? Bueno, pues primero que todo el mensaje sería para, Colom para todo lado, ¿no? Compremos productos colombianos y especialmente lo de nuestros campesinos que son los que están cultivando y trabajando la tierra. Comprar es? colombiano. Comprar los Apoyar productos lo colombiano. Colombiano. Ya que usted compra algo importado y va a ser lo mismo que comprar en, en, acá en Colombia. Y que producto los productos de acá de Colombia son más buenos que de otro lado. ¡Los, los productos colombianos, colombianos son los mejores! <ríe> Es fruto, el fruto sale por esta flor, y sale acá, y este es cuando ya está madurado. qué es esta belleza! ¿Y todo esto es cultivo de tomate? Sí, Dos a cinco, hasta terminar el cultivo de tomate. Hay tres clases de tomate. Este es injerto, que viene con mora, las pepitas son de color mora. Hay Común y hay Bolongo. Esto Y son muy rico. ¿Y el cae naturalmente? No, ellos cogen con una cuchara y, papá. y cuando está así bajito entonces uno los, los no queda de acá. A lo que tanto llovió, la matica y el peso del, del producto, le ayudó a buscar. Son un ejemplo a seguir para muchas personas, para muchos campesinos y el mensaje que ustedes dejan, esa huella que ustedes están dejando desde el cielo lo está viendo tu papá, ¿sabías? Mm. Y él debe estar tan orgulloso de la labor que están haciendo. Y no solo lo que hacen acá en el campo, sino ese mensaje tan bonito que le transmiten a todos los colombianos. Sí, sí, sí. Y desde que ustedes abrieron sus redes, creo que abrieron una puerta muy, muy bonita. Sí, eso no. De aprendizaje, de amor, de enseñanza. ¿Cierto? No, David está ahí feliz. Él está hoy feliz por el perrito. Patacón, no más pasto. Hola, yo soy Gemma Alejandro Riveros Gabona. Y yo soy Leyla de Gabona Gabona. ¿Y ella no es mamá? Mi nombre es Nubia Rocío Gabona Cárdenas. Muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Y acompañarnos en este grandioso día. ¡Los queremos mucho!